Hola chicas, buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Mirad, hoy traigo, bueno, yo no sé si es malo un tutorial, eh, voy a enseñar cómo yo, bueno, yo no voy a enseñar nada, voy a deciros como yo, eh, con la etiqueta, ¿eh? que son etiquetas de Prima, que eh, las voy a reciclar y voy a hacer pues, pequeños álbumes, en este caso de otoño, eh, bueno, en este caso de Halloween, entonces cojo cinta de doble cara y la pego por toda lo que es la etiqueta, que la etiqueta es bien gordita, ¿eh? Mira, la pego por aquí y así pues reciclo también eh, papel y cartón aquí. y estamos cada gustito. ahora he recortado he tomado las medidas pues para la portada y la contraportada entonces la portada voy a poner de este tono y la. O sea, esto sería la contraportada perdón, y esto sería la portada a ver esto sería la portada y esto sería la contraportada. Aunque yo en realidad, pues yo lo pondría así. Pero como es que lleva naranja, pues lo voy a poner ahí. ¿vale? Pero antes de pegarla, lo que voy a hacer es entintarla. Eh, la distré esta. Y así voy a haré con, con toda la hoja. Y todo lo adonito y todo. Una vez que lo tengo ya entintado voy a despegar la base um, entonces voy a despegarle esto eh, por si se sale un poco o se queda un poco yo sé que esto a lo mejor pues, no, no debe tener mucha soltura en el crack pero si queréis eh, la cinta de doble cara si os poder poderla despegar yo le he hecho pegamento para aquí y le he hecho por aquí así también entre los espacios que haya de la cinta de doble cara también se quedará pegado en la portada principal y la tengo aquí y ahora está. De hecho sí. Incluso con la media cinta de doble cara Pues ya tenemos la portada y la contraportada del álbum mucho. Ahora también he cortado esto para hacerle, por ejemplo, aquí o aquí un bolsillo. Se lo voy a hacer aquí y lo voy a aplicar, lo voy a doblar. Y he pegado o aquí o aquí. Dejamos ahí que se seque y ya tenemos la portada, la contraportada y el bolsillo. Y aquí, si le quiero hacer otro, pues vamos a ir haciéndole con bolsillitas. Como vamos a hacer un bolsillito así, con cualquier papelillo que vaya no a quedar, por ejemplo, lo pegaremos aquí. metéis ahí un tajo o lo que se quiera. Bueno, ahora toma la medida de las dos de la libreta, digámoslo así, o el mini álbum como lo abierto. Y he cortado media, 14 y medio. Y yo a 13 y medio le he cortado, mira, y 11 de largo le he quitado medio y le he cortado tres hojas que son a doble cara. Y la he metido una dentro de otra. De tal manera que esto, si os fijáis, y mira, que esto lleva la puntilla esta. Esta puntita hay que cortársela. Porque ahí lleva, os voy a enseñar ahora, ahí lleva como un pequeño lomito que en realidad, mira, se queda así. Pero yo no le he medido el, el lomo. Quiero decir que yo no le he hecho lomo a la hoja. No me complica la vida. Yo la he hecho todas iguales Y puede ser que alguna sobresalga. Pero la medida es despreciable total. Incluso hasta me gusta cómo queda que se le vea el filito. Entonces, ahora esto lo voy a poner aquí en medio. Pero mediándolo de aquí abajo. ¿Vale? Dejando ahí un poquito. Más o menos que sea igual. Y aquí otro poquito. Lo abro así. Para que se sabéis. Entonces me pondré aquí una pinza, aquí, otra, aquí otra y aquí otra. De modo que yo cierro y la página no me sobresale, ¿vale? Me, me sobresale más el bolsillo que la página porque me pega un poquito la página. Todo tiene que ¿vale? Ahí. Vale, así. Entonces, con una aguja, un punzón, una puntilla de rayar, lo que tengáis. Eh, yo, como tengo esto, ¿vale? que es para poner eh, brazos, para abrirlo y para hacer agujeros voy a hacerle cuatro agujeros más o menos eh, me gustaría que fueran en la misma medida pero a ver, yo lo cojo así lo no, metería por ejemplo el primero ahí y a ver aquí, aquí le haría otro pues. Vale, he hecho uno, dos, 3 cuatro y cinco Ahora con una aguja de lana, en mi caso, porque quiero uh, coser con este cordón, que es como si fuera cuero, que es del Teddy, ¿Eh? que tengo ya de hace tiempo, entonces yo ahora voy a coserlo entero. A mano, si tuviera máquina de coser lo metía en la máquina y lo tiro, pero como no ni tengo grapador aquí, pues así. Ya tengo el hilo, comenzamos a coser, Sacamos la aguja, la saco por el medio vuelvo a meter por aquí. creo que no voy a tener suficiente cordón bueno, vuelvo a meter por aquí cogí un hilo ah, y la voy a meter por aquí vale. y la voy a sacar por aquí con este mismo hilo que después voy yo lo que quiero es que me quede seguro Vale, y entonces ya tendríamos en algún hecho estos flecos luego ser cortos. Dejaré el nudito ahí, pero no te preocupes que ahora ahí le voy a colgar una argollita. Bueno, pues así más o menos quedaría y ahora falta decorarlo. Pero esto, pues bueno, no sé. Mira, por ejemplo, esto que pone Spooky, pues lo cortamos un poquito. Bueno, pues ahora vamos a lo que es portada de y contraportada decoración. Bueno, también le he hecho unos bolsillitos para las páginas centrales, que se los vamos a pegar aquí y este al otro lado. Y ahí ya quedamos. Hola. Hola. Estoy aquí del Agustito y estoy pensando... Y estamos del Agustito Será una rosa será un clove Así que te voy a salir Estoy aquí del Agustito Buenos días, bienvenido, bienvenida a Sesotro de Paneta. Gracias. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno y ahora os voy a enseñar el resultado. Mira, este es uno que le he puesto este cierre, que es una mano con una pinza, ve y así me ha quedado. Aquí hay otra. Es que mmm, tampoco nos hacemos tanta foto en, en Halloween. Entonces, pues yo eh, un pequeño álbum. Aquí están los dos bolsillos. Pues lo he hecho no muy grande. ¿Veis? Y aquí. Y aquí lleva otro bolsillo. Pues este y por aquí, Toxic. Con la mano aquí. Pues sería uno. Eh, voy a enseñar otro. Si no es igual, es muy parecido. Mira, aquí tengo otro. ¿Veis? Que igual. Lleva aquí un cascabel y un... Y un... Un caldero. Y este también. Aquí lleva una cruz y un caldero. Este igual se cierra con la manita. Esto se ve la noche, ahí pones puk, 31 y este sería así Uf. este este este otro este que aquí no le he puesto nada así, ah, perdón lleva aquí la arañita el gatito Aquí, que también lleva murciélago y estrella, caramelo. A ver, aquí. El de la bruja. ¿Ve? Con un gato en 3D. Y por detrás, así. Pues este sería otro. Este sería otro, un poquito más chiquito. Este lleva estos clics porque ya no tenía más de aquello, y lleva colgado igual un caldero y una cruz, ¿veis? Con un reloj, y este va así, y aquí me faltan por ponerle la hoja, porque aquí lleva un, un marco de foto, creéis que lo había dejado al aire, pero no, es para recortar y pegar ahí, y me faltan las páginas, no están cosidas, no tengo que terminar. Menos más que lo he enseñado, ¿eh? que si no ni me acuerdo Porque es que he hecho Un montón Aquí tenemos otro Este es de otoño ¿Veis? Con un cascabel Y una frambuesa ¿Veis? Ahí lleva Una, esta de verdad Una Lo que comen los cerdos, una bellota ¿Veis? Aquí Esta va de, de otoño Ahí lo del caracol le puse. Aquí va otro. Le puse un. Cabujón. Este. Otro. Este está en 3D. Aquí hay otro. ¿Veis? Otro. Este también está en 3D. Este también. Mira. Un corazoncito de madera. Así y aquí. pues Este sería otro de otoño y este de otoño, que esto también es una bellota de verdad. Un montón de calabaza colgándole puesto un cascabel y otra frambuesa. ¿Veis? Aquí llevan bellota, no sé si la veis aquí. Esta de verdad, un bolsillito, una manzana. Calabaza, hojita de otoño. Mira. Todo esto está en 3D. Aquí. Y la, no, la última. Y aquí la peña y el bambi así Que me parece también que queda buenísimo entonces voy a hacerle un este que se me fue en total he hecho 5, iba a hacer otro más pero no me ha dado tiempo y voy a enseñar lo que hice eh, con una cecita que compré en Teddy y la he puesto así con frutos de invierno como calabaza, bellota ¿ves? y alguna que otra florecita. ¿Ves? Y por aquí lleva el ve con frutos de otoño. Pues nada, eh, espero que os haya gustado, que se pueda aprovechar todo. Eh, Estos pues son etiquetas ¿ves? de cosas que han ido llegando a casa y entonces pues yo en vez de tirarla digo voy a hacer mini álbumes de halloween y de otoño y esto es lo que me ha salido pues nada espero que os hayan gustado y sea si así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias y nos vemos pronto chavito cuidaros manita arriba